Buen día, a nombre de los autores del artículo Conocimiento Tradicional y Contenido Nutricional de Salmea Scandens queremos agradecer a la revista Ciencia Argosum por la publicación de este artículo en el número 1, volumen 27, en su versión digital. Esta investigación está basada en Salmea candens, que es una planta silvestre utilizada en gran parte de las regiones Sierra Sur y costa del estado de Oaxaca. Se realizó en la localidad de Buenavista, Loxicha, en la cual conocen comúnmente a esta planta como palo de chile o yayin en la lengua materna. En el artículo se describen los usos que le dan a dicha especie en la localidad, así como se realiza una caracterización botánica de los morfotipos de esta especie, que son el palo de chile blanco y el palo de chile negro. También se realizó una determinación de los nutrientes que aporta a la dieta de los consumidores. Escribir el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas permite conservar las costumbres y tradiciones de los mismos y así también conservar el patrimonio biocultural que ellos poseen. Los invito a conocer más sobre este artículo, el cual lo pueden encontrar disponible en la página oficial de la revista y ante cualquier duda o comentario nos pueden escribir y con gusto les responderemos. Gracias.